Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron Por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios echa los demonios. Otros para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si, sí, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú, pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Ante la actuación de Jesús en beneficio de las personas, todos los evangelistas nos describen las distintas reacciones de las personas. Normalmente son de admiración, rechazo e incomprensión. En este pasaje, San Lucas nos describe la de admiración y la de rechazo e incomprensión. Las dos reacciones son normales. Ciertamente la más fácil es la de admiración pero el saber de dónde le viene esa fuerza para sanar es difícil de descubrir, y por tanto, la otra también es comprensible. Sabemos que el poder y el conocimiento de las cosas les hace no descubrir de dónde le viene la fuerza y la razón por lo que lo hace. La respuesta de Jesús es contundente. No es él, es la fuerza que Dios ha puesto en él. Es la necesidad de demostrar su misión como enviado de Dios. Y es hacer la voluntad, y poner en práctica la voluntad de Dios. Liberar a las personas. Ellos, con sus normas y con sus preceptos, marginaban a las personas. Jesús trata de devolverles la dignidad, e integrarles en la sociedad. Es el dedo de Dios, el que Jesús quiere introducir en la sociedad. Su cercanía, y su presencia. De ahí, la frase final. Aquel que no está conmigo, está contra mí. Es decir, se equivoca. Desparrama. Acto de consagración al corazón inmaculado de María. Necesitamos urgentemente tu ayuda materna.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 Santo Dios ¡Gracias!